...sabe que alza la voz es eh, para gestionar, para tratar de llevar y empujar al presupuesto para que eh, la provincia de Duarte reciba, lo, no, lo que, no lo que le den, lo que se merece la provincia de Duarte por ser la segunda provincia en eh, aportar el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O sea, el Estado no le está dando ni lagrimeando ni pidiendo la provincia de Duarte está recibiendo lo que se merece y lo que le toca y falta más así es que yo hoy digo que la provincia de Duarte por primera vez está siendo está siendo sonada en lo, como dirían por ahí los, los, los muchachos los inverber en el corillo presidencial en el corillo presupuestal la provincia de Duarte está bailando y ya ha anunciado por el segundo hombre en mando del país, que es el administrativo de la presidencia. Así es que la provincia de Duarte va a recibir más de 700 millones de pesos en obra y e infraestructura. Y eso hay que agradecerlo, duele a quien le duele, a las eh, relaciones y a los movimientos y a la voz que se alma y se ha, se ha visto en público. No sé yo qué lo estoy diciendo. Revisen los periódicos de los últimos... Tres semanas, cuatro semanas, hay más. Váyase un año atrás y se dan cuenta que desde la, ese recorrido de ser diputado hasta senador siempre estuvo eh, de mano en conseguir todas las cosas que se puedan para la provincia de Duarte y enhorabuena para nuestro senador actual Franklin Romero, que es indudable, que no se puede dudar, que es el que es el que está haciendo todas esas diligencias eh, para que la provincia de Duarte esté en el mapa presupuestal de la República. Bueno, eh, mira, Sergio, nosotros cuando hacemos ese tipo de comentarios, recuerda que nosotros lo hemos dicho. No, ahorita nos ponen colores. Desde el inicio, desde que se inició este gobierno, nosotros eh, dijimos que íbamos a resaltar las cosas buenas y íbamos a criticar las acciones que entendiéramos no tuvieran correctas. Entonces nosotros estamos en el deber de seguir agupando y reconociendo ¿verdad? que las acciones que se están haciendo, eh, eh, lo que va de gobierno, pues van por el camino correcto, hasta tanto se demuestre lo contrario. Yo creo que sí que el, este gobierno, el del presidente Luis Abinader, ha seguido dando señales de que quiere que las cosas se hagan de manera correcta. Y otra señal de que eso es, es así, y es lo que sucedió en el día de ayer. Recuerda que eh, hay un sector, el sector más golpeado de la vida nacional en, en esta pandemia fue el sector artístico. Eh, que definitivamente por ahí va han, mi, mi, mi han comentario tenido, contra. Han también. tenido, han tenido que, que quedarse en la casa porque todos los eventos artísticos eh, han sido eh, no suspendidos sino es eh, lógico por la situación que está viviendo el país entonces eh, se, en, el, en esta semana se ha ido se hizo se anunció de que el gobierno iba a disponer de una cantidad significativa de recursos con el objetivo de ir eh, en, en en ayuda a este sector, sobre todo, por ejemplo, los artistas que hacen, ese, que hacen eh, fiestas en Navidad y que tienen durante todo el año eh, eh, sin poder hacer sin poder producir un solo centavo. Por pues una manera de ir en auxilio, pues, el gobierno a través del, del gabinete social, pues, eh, Voy a decir, se han inventado hacer una especie de conciertos virtuales, las orquestas, ¿verdad?, para que la gente desde su casa pueda disfrutar de los diferentes artistas que tenemos en la República Dominicana y hasta ahí, hasta ahí todo se está muy bien, porque reitero, es un sector que ha sido golpeado, eh, tal vez el que más en esta pandemia, porque no han podido hacer absolutamente nada salvo algunas excepciones que tenga que ver con la producción eh, de, de dinero para que poder mantenerse ellos y sus familiares ahora ¿Dónde está la señal eh, positiva de que el gobierno quiere que las cosas se hagan bien hechas? En el asunto que veo, que hoy la prensa resalta diciendo que esos contratos que se estuvieron, que se anunciaron con bombos a través del gabinete social, pues lo más se está ordenando que sean rescindidos. Por la sencilla razón de que esos contratos y esas, esas acciones que ya se daba como un hecho, no agotaron los procedimientos que establecen la ley para que eso se hubiese podido materializar. Claro. Y eso es una señal de que ciertamente el, el gobierno del presidente Luis Abinader quiere que las cosas se hagan bien hechas. Y hasta cierto punto eso tiene un nivel de la... Y, oír el, y oír el sonido. Un, un nivel Peter, serio. Y oír, eso, eso, eh. tiene, eso tiene una, otra señal. Tiene hasta un nivel de independencia. De, los, de las instituciones, porque por ejemplo, tú dices, bueno, el gabinete social estructuró eso y lo hizo. Ahora, hay otra institución que es la que tiene que velar... Porque claro le, que le dice, la contratación de de dice no. Y un momentito, no. un momentito, eso no se agotó Así. este procedimiento para que eso pudiera proceder. Entonces hasta claro. ahí vamos a ver ese poquito y usted habla de vigilancia exactamente entonces, eso habla de eso vigilancia es otra señal es otra señal no de que de eh, tiene la intención y el interés de que las cosas se hagan bien hechas en este en este gobierno y yo te voy a decir la verdad ok las las los entonces escúchame antes que se me escape como sí. digo una cosa digo la otra bueno estamos resaltando la acción de ir en auxilio de ese sector pero estamos cuestionando de que si el Gabinete Social no agotó el procedimiento que debió hacer no. para eso, eso lo cuestionamos y lo criticamos. Vamos a hacer la cosa bien hecha para que además, no nos Víctor, en más de lo mismo. Entonces, Víctor, es, es, pero que las clases artísticas son muchos. Entonces, tú no puedes ayudar a uno y dejar a otros sí que la ley de compra y contrataciones de, la, claro. la, es muy clara muy específica entonces tiene muchos memorias o sea, eso hay que, hay que ser muy cuidadoso con mira eso. Lo, lo que pasa es que eh, esos, esos políticos de la vieja guardia piensan que están en otro en otro gobierno de, ese, de su mismo gobierno o sea te estoy hablando te estoy hablando de, ni del gobierno no de su mismo gobierno donde eh, donde las cosas se hacían sin ninguna ley y sin ninguna eh, eh, sin ninguna forma de fiscalizar eso ya no, el, el, el mensaje que te, te están mandando ahora es que es que las cosas están haciendo, se están haciendo se tienen que desear a la clara y también que el, el gobierno está poniendo el oído a la gente la gente dice que eso está mal como somos somos como se eh, llenó las redes sobre, ese, sobre esa crítica y qué, qué, qué pasó se oyó y se echó para atrás. Pero además, no porque, no. serio, oye. Pero hay cosas, cosa, en otro gobierno, serio. cuando una cosa se hacía, lo seguían hasta que no importa. Claro, ¿no? sí. Es que se rompieran ya, el pescuezo. Es raro, lo es de humano, ya lo lo serio. Es raro de humanos reconocerlo, es de claro, sabio. Claro. Y no es otra eso, cosa más que lo que, está haciendo, que, lo que eso, están haciendo las autoridades no con, esta, bien. con esta situación. Una Navidad con un presupuesto limitado, con una pandemia encima, esos cuartos deben de hacer a la gente que no está trabajando y que está pasando mal. Pero además, es reiterar, no es que no estamos es de acuerdo. Y que quiera música que ponga o sea, la radio. Óyeme, en no es que no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, estamos de Vamos. acuerdo porque, por ejemplo, toro, eh, eh, toro, el, que tiene, el que tiene una orquesta que tiene 15 personas, esas 15 personas tienen familia. Ajá, estamos ajá. hablando de 60, 80, 100 personas ajá. que viven Vamos. de esos ingresos. Entonces, ahora, no es que no se haga, es que se haga, pero de manera correcta, para que sí. no caigamos en más de lo mismo. Y es como tú señalas, es, oye, artistas tenemos eh, no en todas las áreas. Es una situación difícil. que Es más, tenemos más artistas que gente pobre. Sí. <risa> en este país. Sí, Todo aquí. el que toca una tambora es artista. Sí, sí. Pero no, lo sí. importante es, reiteramos que las cosas sean por la vía, por lo que el procedimiento a mí lo que me gustó, lo que me ha gustado, Pinto, es que lo que se hace mal se devuelve. Claro. Antes, eh. antes, es más, antes no aceptaban que tú le dieras un consejo. Porque todo era todo y potencial, todo era bien. Se rompían el pescuezo, pero no importa. Pero ahora por lo menos, por lo menos le, le hacen caso al pueblo. Así es. El pueblo gritó que eso no estaba bien, para atrás. Bueno, a vamos Sergio, vamos a hacer otra pausa y a regreso seguimos con los comentarios de actualidad de Sergio Romero y quien les habla como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible.